Pero el tema de poder tener más energía tiene que ver con esto con elegir un momento con momento que quiero hacer que me gusta hacer me va a dar una energía increíble por eso cuando uno se lanza a hacer lo que le gusta como actividad como lo que son sus potenciales se da cuenta que tiene mucho más energía que si está haciendo un trabajo que no le gusta y como que no me alcanza el tiempo porque es lo que amo hacer pero si me ponen a hacer un trabajo que no me gusta probablemente se me haga de goma es todo pesado, todo denso pero el otro me hace vibrar en mi, mi frecuencia única y me despliega el potencial. Si yo agradezco porque si digo gracias, eso se expande. Esa frecuencia vibra más. Es como decirle al universo, o al doble cuántico, seguí en esta dirección, en la dirección del gracias. Quiero más de esto. Entonces, ese inverso, chicos, ese inverso a lo que veníamos haciendo, a lo que nos enseñaron a hacer. Nos enseñaron a desear, a pedir, a pedirle al doble que nos satisfagan las necesidades. ¿Qué necesidades? Las de los programas de supervivencia. Necesito energía afuera, mi casa, necesito protección, necesito salud, necesito sobrevivir, necesito los valores, necesito que se me respete. Entonces, eso es lo que veníamos haciendo. Esto es al revés. Esto es me conecto con mi frecuencia única percibo por anticipación, cuando me doy cuenta que resuena, que estoy en coherencia porque lo voy a sentir cuando siento esta alegría de estar en conexión con mi propio ser, esta alegría la agradezco, entonces los observadores del futuro van a venir con ese tipo de respuestas, buscan en esa dirección, en dirección al propósito, en dirección a mis potenciales.